En la orilla de la playa, juego con las caracolas y me divierto en el agua saltando las olas. Con una pala, un cubo y un rastrillo, construyo un gran castillo y un barco de arena para ir a visitar a las ballenas. Preparo una mochila. Cojo mi gorra de estrellas, meto las chanclas, algunos juguetes, la toalla y una camiseta. En la orilla de la playa juego con las caracolas y me divierto en el agua saltando las olas.